Hablamos con las informaciones y después de realizar un diagnóstico sobre la situación y los principales problemas en las ciudades. En nuestro país es que se va a desarrollar una visita a cada municipio encabezada por el presidente Evo Morales para recoger la planificación. En temas importantes como es pues basura, transporte, planificación de las mismas ciudades. Veamos el siguiente resumen. Y lo peor es que ahora quiero hacer campos deportivos, unidades educativas o... Eh, centros integrales de salud y las nuevas urbanizaciones tampoco hay tu lugar Está ahí ¿no? no hay ninguna planificación de las alcaldías y otra vez para hacer una escuela hay que expropiar, hay que derrumbar casas cuesta caro aunque permanentemente recomiendo los actos de entrega de obras Peor todavía se si hablamos de áreas verdes. El presidente del Estado, Evo Morales, anunció que se reunirá con los alcaldes de las ciudades del país para planificar de manera conjunta el desarrollo urbano ante el crecimiento desorganizado de las urbes debido a la falta de planificación. Responsabilidad que recae en las autoridades municipales. Manifestó que hace un año y medio la Organización de las Naciones Unidas, ONU Habitat, y técnicos del gobierno realizaron un diagnóstico de la situación de las urbes de todo el territorio boliviano y se llegó a la conclusión de que existe un crecimiento desorganizado por la falta de planificación del desarrollo urbano en temas principalmente del tratamiento de la basura, transporte, servicios básicos, principalmente en alcantarillado, asentamiento y seguridad ciudadana. Desde mañana va a empezar a visitar alcaldes en sus municipios para ver cuáles son los planes que tenemos. Alcaldía que tienen 11 concejales para empezar. ¿Y cómo juntos podemos hacer este plan a mediano y largo plazo? como podemos tener un plan de garantizar seguridad ciudadana, transporte, áreas verdes, los servicios básicos, pero de prioridad como planificar con ellos el tema de basura? Realizando un análisis, el primer mandatario manifestó que, por ejemplo, en el oriente boliviano, en el río Acre, se llevaron las casas que estaban construidas en la orilla. En la ciudad de La Paz se construyeron viviendas sobre un botadero municipal, donde tampoco hubo planificación. Y en Cochabamba, cuestionó que en las serranías, en lugar de plantar árboles, se esté plantando cemento. Con este tema de las cámaras, está dando resultado, a mí me sorprende, Aquí yo debo saludarlos. a los alumnos privados, anticipadamente ya instalaron su seguridad y ahora el Estado está par masivamente con crédito de China, que vamos a invertir más de 100 millones de, de dólares. Pero Quisiéramos que nos, que nos acompañe también a la alcaldía en cómo trabajar en el tema de seguridad ciudadana. En cuanto a la seguridad ciudadana, mencionó que la instalación de las cámaras de vigilancia está dando resultados positivos. Ahora, el Estado invierte 100 millones de dólares para traer masivamente esos equipos, por lo que pidió a las alcaldías acompañen esas tareas. Además, destacó que a partir de un diagnóstico realizado, tomando en cuenta que el 70% de la población vive en las ciudades, es decir, de cada tres habitantes, dos viven en las ciudades, se debe tomar una planificación inmediata la dieta.